amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal Hoy me encuentro en Overtraum Este lado es donde yo me estoy quedando Donde está mi hotel y quiero mostrarles Todas las instalaciones así como el parque y el lago Así que bueno mis amores, sin más preámbulos Vamos a comenzar Bueno, esta es la enterrada Aquí queda todo lo que es El comedor Ahorita están comiendo allá al fondo. Para acá quedan las habitaciones. Este es un tour rápido y express. Las habitaciones. Eh, esta es la parte de la recepción. Que ahorita no hay nadie. Para acá queda todo lo que es el área de juegos. Esto que está aquí. El área de juegos, todo esto que está aquí, el jardín Ahí, para allá queda la piscina, están los niños jugando en la piscina Bueno, ya hoy nos vamos, este es nuestro último día aquí en eh, Halstead Porque estamos desayunando, el menú es súper chévere, el hotel es súper chévere, no me quiero ni siquiera ir se siente muy rico estar aquí desayunando al aire libre, voltear y ver las montañas. Mire, por acá. Todo eso allá para son montañas, está el lago. Y está súper, súper lindo este hotel. De verdad que sí me encanta y siento que para una familia estaría genial venir. O en pareja. El menú también está súper bien. Ya va que se ve oscuro. Y no es tan variado, pero tiene lo justo para tu desayunar y quedar full. Yo ahorita ya no puedo más. Y bueno. Vamos a seguir recorriendo por aquí. Les voy a tratar de mostrar ahorita todo lo que es la zona para que vean cómo es aquí. Este es Overtraun, no es Traunkirchen, sino Overtraun está al otro lado del lago. Pero es un lugar también muy bonito y es más accesible para quedarse y poder ir a Traunkirchen, a Hallstatt. Me equivoco, a Hallstatt. Bueno, esto es parte del menú. Están esto y algunas otras cositas. Por ahí está lo que se agarró Franco y esto es todo el área de donde se desayuna está para acá también todo esto está súper súper bonito este es el buffet aquí está también y ya Bueno, nosotros nos estamos quedando en este hotel Se llama Hotel Amse Está en todo este pueblito como pueden ver aquí Miren esta belleza del lugar Aquí queda otro hotel Se llama Hotel House Amse Casa en el C, en el lago Y para acá estamos yendo Uh, no sé dónde estamos descubriendo este lugar Veo que por aquí venden Comida Vamos a ver qué hay por aquí Wow, miren este lugar que aquí Es muy conocido eh, Todo lo que es de Mozart y eso Esta es la ciudad de Mozart literalmente Bueno, Austria es el país de Mozart Y vean lo que tienen ahí Me da demasiada risa que tengan ahí Como que te dé la bienvenida Mozart en este descafetín por aquí afuera Tenemos todo esto Yo me senté aquí en estos días a comer Miren todo lo que es el lago De mañana, sin nadie Wow, está demasiado relajante solo de verlo, ya me relaja La verdad es que el agua se ve bastante limpia y clarita Pero pueden creer ¡Ay, una culebra! Ok, acabo de ver una culebra, les iba a mostrar Oh my god. Y vi una culebra. Ah. Me da tanto miedo y les iba a mostrar... Oh shit. Ahí había una culebra ahorita, no sé dónde está. Creo que sí. Vamos a ponernos a aquel lado. Sí. Ahí. Bueno, acabo de ver una culebra, pero espero literalmente que sea la de agua o no sé, porque Ay, ahora me da como cosita, pero bueno, yo creo que realmente no es peligrosa porque ahorita, antes de yo llegar, yo sí vi que había un niño ahí jugando y estaban sus papás y estaban como jugueteando a lo mejor con la culebra y la dejaron y se fueron. Bueno, por aquí andamos. Me gustaría que mi novio rectifique con la cabeza de cosas es que le da pena hablar. Vale la pena venir hasta acá. Vale la pena venir. Sí. Realmente me gustaría volverlo a repetir con mi hermano, con la familia, con los suegros, con los papás. Si algún día vienen a Austria, cuando Hola. tengamos hijos, de verdad, yo creo que es un lugar muy familiar. Sin lugar a duda. De hecho, los hoteles decían se aceptan mascotas, se aceptan eh, niños. Bueno, este es un lugar que puedes venir con la casa entera y disfrutar aquí Porque es que miren esto, o sea Cómo no, esto está increíble Allá arriba, no sé si se lo creo Ahí, ¿dónde está mi video? Está la mina de sal, ese es el área de la mina de sal Que estuvimos eh, yendo hoy en el día Y bueno, para acá todo lo que es el parque y eso No nos queremos ir, ya son más de las 9 de la noche, estamos aquí sentados No, decimos, ahorita dijimos y que nos vamos a la habitación, descansamos, no, pero no nos queremos ir de verdad que es increíble, está súper cool Y bueno, imagínense que está tan cool que... Cómo está disfrutando ahí esos niños, Dios Bueno, ya ahorita vamos a la mina de sal Y me encanta todo porque queda súper cerca del hotel Literalmente nos dieron caminar en tres minutos y encontraron la parada Y aquí está el hotel Y lo que hicimos es caminar hasta aquí a esperar el bus en este pueblo es muy fácil trasladarse y eso me encanta porque siempre te dicen no ahí mismo y resulta que es bastante no aquí sí es chiquitico todo caminas eh, está el bus o para agarrar el, el barco es también como a dos minutos del hotel ahorita vamos a ver cómo es para llegar estamos esperando el bus que llegue en media hora eso sí obviamente como en todos los pueblos de austria eh, las, los buses pasan cada más tiempo porque eh, no pasan regularmente. Ahorita estamos aquí esperando la prueba del bus. Vamos a ver cómo llegamos a la mina de sal. Bueno, aquí vamos solos en el bus, literalmente. No había nadie, miren. Estamos solitos, solitos, solitos. Ya vamos camino a la mina de sal, miren. ¡Qué emocionante! Bueno, ya vamos dentro del bus. Nos tocó esperar un poquito más porque se tardó un poquitito, unos minutos y nos costó $2.20 por persona, o sea, está un buen precio gastamos entre los dos $4.40 y nos deja desde el hotel hasta la parte de abajo de la estación de las minas así que bueno, ya vamos en camino y nos tocó totalmente solo a mí me han dicho que esto es único porque normalmente esto se la pasa full ya les voy a mostrar cómo está este lugar, miren solo, solo, solito miren los paisajes Wow, Dios mío, está demasiado. Miren, miren para acá. Díganme si no es un espectáculo de lugar. Wow, miren el lago de que Qué vistas tan increíbles. También puedes alquilar las bicicletas y venirte una hora por todo esto recorriendo el pueblo. Ahorita estamos en camino y este puente conecta aquella parte del pueblo con esta. Y por eso algunos se pueden pasar. Miren, pero wow, un espectáculo de panorama, Miren esto. Señores, uno se siente como en el pueblo de Blancanieves De verdad que es increíble cómo, cómo se ven todas las casas, cómo las construyeron eh, Algunas son negras, algunas son marrones, todo de madera con unos porches y unos estacionamientos demasiado bonitos Yo me pregunto, ¿será que hay gente que de verdad vive aquí? O todo es como ¿saben? esas personas que tienen su casa vacacional y eso Porque si viven aquí Dios mío, qué bello, qué bello Miren este caminito en el que vamos Ya vamos llegando al funicular Uy, sonó algo